Recupera tu amor y sana tus heridas, como superar el robo, la crítica y la traición de tu pareja. En este video, queremos hablarte sobre cómo afrontar situaciones difíciles en tu relación amorosa, como el robo, la crítica negativa y la traición de tu pareja. Pero antes de eso, queremos compartirte un secreto que te dejará sin palabras. La mejor manera de enfrentar estos obstáculos es trabajar en una comunicación sincera y saludable con tu pareja. Cuando hay un problema, es importante sentarse y hablarlo juntos, escucharse mutuamente y buscar una solución juntos. Esto fortalecerá su relación y les permitirá superar cualquier desafío que se presente. Además, es importante recordar que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. En lugar de centrarse en la crítica negativa, trabajen juntos en construir un futuro mejor y apoyarse mutuamente en el camino. Traición por parte de la pareja. En cuanto a la traición, es importante tener una conversación abierta y sincera para entender qué ha llevado a esa situación y cómo solucionarla juntos. La traición por parte de la pareja puede ser una experiencia muy dolorosa y debilitante. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a afrontar la situación. 1. Asegúrate de tener una conversación abierta y sincera. Es importante que ambos hablen sobre sus sentimientos y sus preocupaciones. Escucharse mutuamente y tratar de entender la perspectiva del otro es clave para superar la traición. 2. Establece un plan de acción. Una vez que hayan hablado sobre la situación, es importante establecer un plan de acción para solucionar el problema. Este plan puede incluir cosas como terapia de pareja, reglas claras para evitar futuras traiciones y trabajar juntos para reconstruir la confianza. 3. Perdona, pero no olvides, es importante perdonar a tu pareja por su traición pero también es importante no olvidar lo que ha sucedido. La traición deja una marca y es importante tener en cuenta esto en el futuro para evitar que vuelva a suceder. 4. Toma tiempo para ti. Durante este proceso, es importante tomar tiempo para ti y cuidar de tu propia salud emocional. Esto puede incluir cosas como hablar con un terapeuta, hacer ejercicio o simplemente pasar tiempo con amigos y familiares que te apoyen. Robo. El robo por parte de un miembro de una pareja es una forma de abuso financiero y emocional. Puede ser una situación difícil de detectar y superar, ya que la víctima a menudo se siente atrapada o insegura de denunciar el delito debido a su relación íntima con el perpetrador. El robo por parte de un compañero sentimental puede incluir la apropiación indebida de dinero, bienes o propiedades, la manipulación para obtener acceso a cuentas bancarias o información financiera o la falsificación de documentos para obtener beneficios o préstamos a nombre de la víctima. Es importante que las víctimas de este tipo de abuso busquen apoyo y asesoramiento legal para proteger sus derechos y recuperar sus activos. Es posible que también se necesite terapia para ayudar a superar el impacto emocional del robo y la traición por parte de una persona en la que confiaban. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a afrontar la situación. 1. Habla con tu pareja. Es importante hablar con tu pareja sobre el robo y tratar de entender por qué sucedió. Si tu pareja es el ladrón, es posible que necesiten ayuda para superar algún problema subyacente que les haya llevado a cometer el robo. 2. Toma medidas legales. Si el robo es grave, puede ser necesario tomar medidas legales para proteger tus bienes. Consulta con un abogado para obtener más información sobre tus opciones. 3. Reconstruye la confianza. Una vez que el problema ha sido resuelto, es importante trabajar juntos para reconstruir la confianza en la relación. Esto puede incluir cosas como establecer reglas claras sobre el uso de bienes compartidos y tener conversaciones regulares sobre finanzas y responsabilidades. Crítica negativa. La crítica negativa puede ser perjudicial para la relación de pareja y puede generar una sensación de incomprensión y desvalorización. Es importante tener en cuenta que la crítica negativa es diferente a la crítica constructiva, ya que la primera es un ataque directo hacia la persona mientras que la segunda busca ayudar y mejorar. La crítica negativa puede ser verbal o no verbal y puede incluir miradas despreciativas, comentarios hirientes y gestos sarcásticos. Estas acciones pueden afectar la autoestima y la confianza de uno de los miembros de la pareja y pueden generar una sensación de distanciamiento y aislamiento. Es importante tener en cuenta que la crítica negativa puede ser especialmente perjudicial para la salud emocional de uno de los miembros de la pareja si se produce de manera frecuente y se convierte en un patrón de comportamiento. Por lo tanto, es importante trabajar en el desarrollo de una comunicación positiva y respetuosa en la relación de pareja. Esto incluye el uso de un lenguaje respetuoso y el evitar la crítica negativa y la culpa. También es importante escuchar activamente y reconocer las necesidades y sentimientos del otro miembro de la pareja. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a afrontar la situación. 1. Habla con tu pareja. Al igual que con el robo, es importante hablar con tu pareja sobre la crítica negativa. Escucharse mutuamente y tratar de entender la perspectiva del otro es clave para resolver el problema. 2. Enfoca en el comportamiento, no en la persona. Cuando se trata de crítica negativa. Es importante enfocarse en el comportamiento específico que está causando el problema en lugar de atacar a la persona en sí. 3. Practica la gratitud. En lugar de centrarse en la crítica negativa, trata de enfocarte en las cosas positivas de tu pareja y expresa gratitud por ellas. Esto puede ayudar a equilibrar la crítica negativa y fortalecer su relación. El mensaje clave es que a pesar de los desafíos en una relación, como la traición, el robo o la crítica negativa, la comunicación abierta y el autocuidado son herramientas clave para superarlos y reconstruir una relación fuerte y saludable. Trabajar juntos y enfocarse en resolver problemas específicos fortalecerá su confianza y les permitirá construir un futuro brillante. Nada es imposible con la determinación y el amor. Con esto concluimos el tema de hoy. Espero que realmente te hayan gustado estos consejos y los puedas poner en práctica en tu día a día. Recuerda que puedes suscribirte al canal dándole clic al botón rojo que está abajo y activar la campanita de notificaciones también. Nos vemos en un próximo video.